detrás de una sonrisa siempre hay unas grandes palabras, esas palabras que son valores y son objetivos. ¿Cuáles son esos valores y esos objetivos? Esas palabras que pronunciáis constantemente en la compañía. No, eh, fundamentalmente la que yo he aprendido aquí eh, en este tiempo que llevo es la de generar confianza. Yo creo que hay un montón de cosas que nos rodean el día a día, eh, que nos pueden parecer eh, reglamentarias eh, o basadas en normas, pero que generan la confianza en las personas, en las instituciones. Eh, nosotros sabemos que todo lo que hay a nuestro alrededor Um, poder hacer nuestra vida mejor y yo creo que esa generación de personas, ese crear un impacto creo que es donde yo creo que desde AENOR y desde luego Campus AENOR intentamos hacer con humildad pero también de la mejor manera posible y es lo que queremos que nos ayudes a contar a todos los invitados el día 22 de septiembre.